en sí, el canal, pero antes de comenzar, les pues invito a que se suscriban al canal, den un buen like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás por el solo suscríbete. Pero yo no seremos fuera el alon porque ahora yo soy conmigo. Ahora sí, hicimos preámbulo, comencemos. mi papá me regaló por porque lo necesitaba, la verdad es un eh, para mi propio computador privado y este será un gran paso para el canal, o sea, un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para un canal porque ya podremos hacer eh, más difícil en el computador probablemente en Twitch entonces eh, sería un gran avance en ese tipo de cosas bueno chicos entonces acá estamos acá la computador, la verdad Era, es más fácil de lo que pensé buscar este computador. Pensé que iba a ser más difícil que teníamos que, no sé. Sí. Mi computador, se sí, ve algo pequeñito, pero sirve. Sí, lo ¿eh? Según lo que he escuchado, se puede hacer, wow, es hermoso, ¿no crees? Miren. es chiquito, pero la verdad muy moderno. Así. Sí, esto es llamado, algo llamado Magipad, y es que eh, y es que se puede devolver una tablet. Así que bueno, yo también estaba pensando en comprar una tablet nueva. Que tenemos un mini iPad de 2013, pero ya no la, ya no la necesitamos porque acá, bueno, ya la tenemos. Ok, acá dice que removamos esto, o sea, como, o sea, como el, el lugar para la cámara para evitar que dañe la cámara. Sí, okay. Este no está mal, este, este más, de computador, la verdad. También venía con un lápiz táctil eh, para la pantalla, o sea, como para la, una, la tablet, para que uno no lo tenga que tocar y se ensucie. Pero eso este viene por separado, entonces lo podría comprar porque la verdad no quisiera ensuciar esta bellosura, la verdad. Eh, pequeñita pero moderna, o sea, no se necesita ser muy grande para verse bien este computador. Y me gusta que hayan tapado la cámara, pues para evitar baños ahí. A ver qué dice aquí. Sí. Y bueno chicos, les quiero dejar claro algo y ya es que esto no, eh, no me están pagando por hacer esto. Este lo, lo comprometo compro mi papá nada más, pero no es ningún fin comercial para el canal ni nada de eso, ¿ok? Solo es esto, que estoy muy emocionado y pues quería hacer el unboxing. A ver, acá tenemos un con las discusiones A ver qué tenemos aquí. En esta otra parte. Ok, ya se el cargador Y acá, ah, acá el lápiz. Ay, qué y si, si venías con este, así que bueno entonces este es el lápiz para, la, para el computador tablet o Magic o sea que no es un tablet que <ríe> lo puedo usar, así que bueno chicos todos poner unboxing, el, el o sea no están grabando este tipo de vídeos, así que los, los invito a que se suscriban al canal, le den like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos, pero si estás fuera del alón solo suscríbete, pero yo no seré más fuera del alón porque era yo soy tu amigo, así que nos vemos, mis queridos amiguitos, en un próximo video.